Cuando hablé con, con Agustín, eh, algo que, que terminábamos conversando mucho era, yo le preguntaba mucho, che, ¿vos ¿cómo haces para vender eh, en un entorno de esto súper competitivo? Que si bien haces algo súper exclusivo, es algo, es algo único. Entonces, ¿cómo haces para que no te digan, ya tenemos una agencia, ese tipo de cosas? Y Agustín, ahora lo va a contar un poco, me dijo algo súper interesante que es. Eh, yo eh, aporto valor y me empezó a contar y yo, yo le dije, che, entonces, vendés sin vender <música> Lo presento, Agustín es eh, Agustín Linenberg, es CEO y co-founder de Arolab. Muchos de acá lo conocen. Así que bienvenido, Agustín, a Gracias esta es nueva edición de los Juegos de Grasso. Te voy a contar un poco sobre mí, quién soy y qué hago. Eh, bueno, Agustín, como presentó Andy, Formalmente hago lo mismo desde toda mi vida laboral. Eh, hoy en día tengo una agencia que se llama Aerolab que básicamente lo que hace es crea productos digitales. Entendemos productos digitales como por ahí la conjunción de la pata de tecnología, la pata de usuario, la pata de negocio, la pata de diseño que conforma un producto que obviamente el envase puede terminar siendo una aplicación web, una aplicación móvil, digo, una aplicación de lo que es más una experiencia física. Pero al fin y al cabo es como la estrategia que acompaña a eso, ¿no? De, de alguna manera. Eh, además de eso, hago otras cosas con organizaciones, como la Organización de Emprendedores y demás, etcétera, etcétera. Pero formalmente todo lo que tiene que ver conmigo, lo que aprendí de la parte de venta, está más originado en la génesis de, de meterme con este mundo de aplicaciones de que soy adolescente, de empezar desde ese lugar. Eh, y, y un poco surge esto de vender sin vender, ¿no? Yo, yo estaba justo pensando. Cómo puedo empezar a, a explicar esto que hago y, y la verdad es que lo que nos pasa o me pasa es que siempre digo que me encanta lo que hago, me encanta lo que hacemos en la agencia, pero como cada cliente tiene una necesidad única y específica y, y obviamente no es lo mismo la maduración cuando uno arranca de la que va teniendo como todo, ¿no? cuando ya es más veterano, como toda esa medida... Tengo cosas que están buenísimas, es súper divertido Es súper valido el laburo, pero es horrible Y malo para mi modelo de negocio Porque es muy difícil de productizar Obviamente hay algunos matices y, y cosas en el medio Pero siempre Terminó empezando como Che, te recomiendo Como que todo son esas esa génesis ¿No? De, che, quiero hacer esto ¿Cómo lo harían? ¿De qué manera? Y mira, déjame ver, yo leí que tal cosa O sé que a otro le funciona esto, déjame pensar que puedo armar para vos Entonces como que eh, terminé siendo un poco como ese papel Del de, de ferretero cuando vas a la cosita Del coso <risa> para la cosita Como, che, tal cosa ah, A ver, déjame ver, como que arrancó mucho Así de lo, de, lo de vender sin vender De alguna manera este... Como que ahí Había muchas necesidades y vos con tu curiosidad Tratabas como que Te, te, te metías en el, en el problema Del cliente y, y claro. Te tratabas de resolver vos, digamos es que al principio, de hecho, arrancamos, eh, siempre lo digo, como con, siendo como 100%, 100 honesto, como los primeros contactos cuando yo tenía 17, 18 años venían de amigos de amigos. Tipo, che, tengo un amigo un amigo que quiera hacer un sitio de venta en Magento, que es una tecnología bastante compleja, de las más robustas. ¿Saben hacerlo? Y la verdad, ni idea. Dame, <ríe> Dame una semana que me fijo algunos casos decíamos ni idea y otros decíamos de una, sí, dale, pero porque sabíamos que teníamos como la solidez, era, era con mi socio y yo, nada más los dos, de darnos vuelta y buscar, o por ahí porque estamos empapados en eso por hacerlo más como un experimento, un ejercicio para nosotros. Entonces había mucho de esto de, de fijarme, si se puede, cómo se puede, qué quieres lograr, para qué lo querés en más magento, digo, por qué no otra cosa, como desarmar también mucho los pedidos a veces, che, quiero hacer esto, para, para qué querés hacer eso, qué querés lograr. Entonces, de ahí se dio mucho esta cuestión de, de vender sin vender, que tiene este componente fuerte de... también te voy a venir a, a, a como poner un poco en jaque por ahí tu pedido, lo que me venís a pedir de alguna manera. Primera pregunta es el tema de, vamos a verlo, de la adquisición. Vos nombras mucho que, que es más por referido, inbound, pero digo, es solo porque te conocen a vos o porque vos también vas generando contenidos o cómo... Eh, ¿qué, ¿Qué estrategias vos tenés para que, que la gente llegue más allá de estos referidos puntuales eh, tuyos? Si, si es que tenés algún avión Bien Las cosas que más me sirvieron y en el último tiempo lo estuve experimentando mucho más Fue sumarme a um, como tangentes de lo que hago, ¿no? Por ejemplo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 Que, que vos te armás como que los referidos vienen de, de no clientes algunos uno siempre piensa en referidos de clientes pero imagino que y no sé si me adelanto o no una conclusión o algo que pienso yo que, que, que me hace pensar esto es que no importa o por ahí un pequeño valor dale a todos porque esa persona puede tener el contacto de alguien que, ya, 100%. que debe pasar, ¿no? ya, nos ya. ha pasado hasta mismo entrevista laboral candidato que no quedó eh, pasaron, me acuerdo, 4 o 5 años Y nos escribe este candidato que ahora era Como que te diría, manager del área digital de Viacom En TV y, y no me olvido más Me escribió un mail y me puso así como Che, por ahí no te acordás de mí Tuvimos una entrevista Pero fueron re buena onda Me contaron por qué no quedé Me explicaron como viste no? Muchas veces pasa eh, mi conocimiento con otros colegas Que a veces ni se responde el mail A los candidatos que no quedan en la posición Che, la verdad, me, los sigo, los, los vengo siguiendo desde ese momento siempre, como que quise trabajar con ustedes. Bueno, por ahí es la oportunidad. Tenemos este proyecto en MTI que queremos hacer. De repente decís, ni se me ocurría que alguien podía llegar a través de esto simplemente por, no sé, haber seguido una cuestión más de valores. Digo, ha salido cada lead de cada cosa este, claro. que decís. Lo más eh, delirante que nos pasó, eh, que fue que el proyecto eh, más, o sea, el proyecto más grande que cobramos, el más grande que hicimos, fue para el grupo Falabella de Chile, para Totus, que llegó porque teníamos, en una comunidad de diseño que se llama Dribble, teníamos unos stickers que habíamos diseñado físicos, que estaban buenos, que decían, lo podías instalar sí. si querías, los habíamos hecho animados para iMessage en ese momento. Eh, lo habíamos subido, y a un diseñador le copó lo que hacíamos, y como que en, en Totus querían hacer algo y dijo, che, esta empresa argenta está bueno en lo que hace, este hablen con ellos. Obviamente, después hubo un montón de reuniones, de laburo y cosas, pero a veces llegan, llegan eh, estos leads o estos potenciales deals de lugares que, que no hay manera de traquearlo prácticamente. Porque subiste una, unos stickers a una red social de diseño. Sí, y pregunta, ¿y hay formas de medir el, el costo de adquisición de esto? Pues, Creo que igualmente no hay un sistemita. No, a, a ver, algo que sí vengo, vengo haciendo por ahí los, los últimos años es. Eh, hay un libro que me encanta que se llama Never Eat Alone, que es como que te dice esto, tipo, che, todos los días vos comes, eh, obviamente no todos los días son laborales, pero imagínate en un año si es ahora que vos dedicás a comer y a veces ni comes, comes en el escritorio lo que fuera y seguís trabajando comes con alguien de repente, imagínate lo que se amplía tu red de segundo y tercer grado, tipo si, si pedís que te presenten si retomas contacto con por ahí con, con gente que no tenés contacto y lo amplias, y obviamente tenés algunos costos. Si es bueno, almuerzo con alguien todos los días, eh, obviamente le puedo empezar a atribuir un costo de, no solo de, de, de mi tiempo enfocado en otra actividad que puede darme revenue, sino también en lo que puede ser pagar un almuerzo de repente, pagar el transporte hasta el lugar. Te diría que hoy en día por ahí lo, lo que tengo más a nivel personal es por ahí el costo que tiene para mí eh, lo que hago a nivel estrategia en redes, más de awareness, más de, de, de exposición. Y lo otro es una bolsa de gatos.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 Entonces hoy te diría que soy mucho más metódico eh, en ese tipo de cosas. No sé si querés compartir algo más, o yo por un lado del lado agradecerte. Este, disfruté mucho la charla. No sé si hay si algo vos que, la, que te haya quedado en el tintero que quieras compartir. Eh, la verdad que, que lo más importante para mí terminan siendo dos cosas, no me quiero poner muy místico, pero. uno el esquema de valores que tenés. O sea tan simple como lo que a vos te gustaría que te suceda, digo cuando el, alguien del otro lado te, te ayuda en cualquier tipo de servicio que estés adquiriendo o comprando, como ponerse, pararse del otro lado. Digo, hay, hay una cuestión ahí desde cómo te gustaría que, que sea para tu lado. Y después mucho de, de pararte en qué modelo de negocio querés, porque esto no escala en algunos modelos de corto plazo donde necesitas como inyectarle venta o tenés alguna, algo estandarizado o productizado. Pero sí es algo que sirve en el mediano y largo plazo. Eh, y qué tanto hay de esto de boutique personalizado y qué tanto hay más de genérico y de volumen. Entonces, como por ahí son, las dos gran, son los, como los dos grandes puntapiés, terminan siendo esos, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu sistema de valores? Eh, lo que querés, lo que transás, lo que no transás. Digo, también hay que saber decir que no y ver como todo, ¿no? Que, que lo que le metes a la nafta que le pones termina convirtiéndose en algo. Entonces, eso, eso también es importante. Y lo otro, ¿y qué tipo de modelo querés armar a nivel negocio y qué banca esto, ¿no? Para, para acomodar las cosas a algo que tiene sentido. No puedes forzar las cosas, ¿no? Es como, no sé, uno, es como si uno tendría unas ganas de tener un nivel de vida y, y adapta su sueldo a eso. Es como al revés, ¿no? Tipo, yo gano esto, voy a adaptar mi nivel de vida. Es, es como hacer esa forma al mismo, mismo tiempo, ¿no? Mi modelo de negocio banca esto, perfecto. Si no tengo que otras cosas, no puedo forzarlo porque terminas rompiendo algo. Por ahí son las dos reflexiones, y no te conviertas en un panfleto que te tiran abajo de la casa, en un volante. Eso es lo más importante, tatuátelo ah, acá. Okay. Compartí, com, compartí que no, no te van a robar ideas, no va, va a ser siempre para, para sí, mejor, sí. eh, Bueno, te quedás entonces en el canal un ratito. Me quedo eh, un rato en Slack. Los que están en Slack, hashtag AMA, eh, Ask me anything es el canal. Eh, cosas escriben ahí cualquier canal y yo ahora les paso el link. Se queda un ratito Agustín, este, si tiene alguna pregunta. Bueno, gracias nuevamente, gracias por venir nuevo. Y luego la próxima, eh, ya les confirmaré el invitado, pero tengo un invitado súper interesante para el próximo. Bueno, gracias a también. Gracias Andy por la invitación. Dale, Sigo por Nos vemos entonces. Dale, vemos Slack. Hasta luego, hasta, hasta el próximo. Chao, chao.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 más contenido, eh, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, eh, el autor de del Revenue. Bueno, espero que te haya servido.